nos honra con su presencia en este programa el doctor Fulgencio Severino pero yo tengo un compromiso con una fiel televidente que no puedo no puedo dejar de felicitarle su nieto eh, mi querida amiga doña Felicia Salazar que desde ayer lo que pasa que fue muy tarde es, eh, eh, su nieto Eden Salazar en New York en New York, mírenlo aquí Él cumplió año ayer Pero cuando ella me mandó La foto Vamos a ver si le ponemos la musiquita Ahí de cumpleaños eres eh, Salazar Que nos cumplas feliz Que nos cumplas feliz Que nos cumplas Bueno, vamos, vamos, cumplas vamos a desearle mucha, Muchos años más de vida Y también tengo aquí mensaje. ...de la familia Severino... ...bueno, eso tiene que ser... Son familias ...familia suya, pero esto es en la Pascuala de Samaná... Ah, sí... ...en la Pascuala de Samaná... ...Rafael y Francisco Severino... ...y toda la familia Severino que nunca se pierde en el programa... ...así que... ...un saludo... ...y naturalmente a todos los que a esta hora... ...nos honran con su... ...teleaudiencia... ...bueno, miren... ...el doctor Fugencio Severino es candidato presidencial, es el líder del movimiento Patria para Todos, que cuenta aquí con figuras estelares. Aquí está el profesor Cito Gavín, que lo acompaña, eh, Juan de Dios Ortega, quien fuera vecino, o yo fui vecino de él en un momento, y Momón Rodríguez, que son figuras estelares de la política de la izquierda aquí en San Francisco de Macorís y la región. Eh, hay un tema... Antes de entrar en lo que es el tema político con el doctor, que se está debatiendo en los diferentes medios y es el tema de la ARS. Que los médicos eh, tienen una lucha, incluso hay algunos analistas, eh, he visto algunos escritos que dicen que es una actitud hasta inhumana de los médicos desafiliarse y de... Romper con la ARS en un momento de crisis sanitaria y de problemas de salud. No puedo coger llamada hoy porque entonces si, si cogemos llamada no vamos a poder darle el tiempo necesario al doctor. Doctor, qué placer tenerles aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho que los médicos se rebelen contra la ARS? Buenas ¿Y qué salida no tendrían? Buenas noches Omar, eh, las gracias a ti por la invitación. Y un saludo a todos los televidentes de este importante programa. Bueno, eh, como la población sabe, el Seguro Familiar de Salud tiene 15 años. Eh, se ha, inició en el año 2007. Estamos hablando ya hoy 15 años eh, de, de estafa, situación de estafa. En primer lugar a la población dominicana y a los trabajadores y naturalmente a nosotros, los profesionales de la salud. Eh, estos 15 años han sido de negociaciones, de intentar, primero que la ARS, el Consejo, la superintendencia y el gobierno cumplan con la ley, cumplan con los acuerdos que habían llegado con nosotros en el año 2001, eh, para viabilizar que la privatización, que fue las pretensiones fundamentales de esta ley 8701 y que fue enfrentada de manera decidida por nosotros, los profesionales de la salud, en ese entonces la Asociación Médica Dominicana y una parte de la población, eh, pero que estos acuerdos que, como dije, tenían el objetivo de reducir el impacto negativo que tendría esta ley en la población dominicana, han sido todos violados. Eh, por ejemplo, en estos 15 años, las ARS han recibido más de 152 mil millones de pesos de aporte de los trabajadores, las trabajadoras y los empresarios para que los propietarios de esta ARS se hagan cada día más ricos. De todo este dinero que han recibido, se puede decir que la mayoría, aproximadamente un 20% a un 30% han ido a parar a los bolsillos de estas entidades porque eh, con la privatización el gobierno perdió prácticamente todo el control que la constitución le otorga desde el punto de vista de garantizar los servicios eh, o el derecho al acceso a la salud a la población dominicana. Hoy en día cualquier dominicano y dominicana tiene un seguro en esta RS y nosotros los médicos le indicamos un medicamento o le indicamos un procedimiento que muchas veces es un procedimiento que determina la posibilidad de que la gente viva y simplemente y la RS le niegan. En el caso de nosotros los médicos, pues la tarifa la tarifa que tenemos son prácticamente la misma que se discutieron. En el año 2007. Pero hay quienes dicen que los médicos cobran mucho de, de, de, de, de diferencia. Bueno, eso se da fundamentalmente eso se da fundamentalmente en las consultas. Siempre he dicho, y se lo decía la, en una reunión que teníamos recientemente, convocada por la Cisarril, que finalmente nos paramos porque esta entidad, en vez de estar al servicio de la población y de los médicos, se puso al servicio de la ARS. Y le dije a la de la DIDA, delante de los aseguradores, vamos ahora mismo a ponernos de acuerdo que los pacientes paguen menos y ellas paguen más. ¿Cómo? ¿Por qué no lo hacen? Porque quien se beneficia de un copago alto son las RS. Es Camaño, en el año 2007, que impuso la resolución 122. Camaño era el superintendente sí. de salud y riesgo laboral en ese entonces, con el objetivo que los médicos cobraran diferencias que quisieran para que los pacientes no fueran al médico. De tal manera que así es como los seguros siempre pretenden que la población no use los servicios. Por eso tú ves que los carros no colocan un deducible, que muchas veces el costo del deducible es más alto que lo que te cuesta arreglar el carro. Correcto. Y tú finalmente decides tú arreglarlo, Correcto, aunque cierto. paga tu seguro. De tal manera que esto es como un deducible. Este copago que se, que se que la gente incurre en la consulta es alto porque la ARS han decidido que sea alto. ¿Para qué? Para que toda aquellas persona que no tienen con qué pagar, pues no vayan al médico. Entonces, todo esto forma parte de una estafa en la que no solamente hay un copago alto, sino que también si un paciente va a un hospital, no le aceptan la receta del hospital. ¿Que no? No se la aceptan. Si un paciente, por ejemplo, tiene Universal y va a que. ¿Por qué Opi con Universal, doctor? ¿Y eso no? fue una decisión a veces la peor de todas. Esa Solamente de todas. se inició con ella. No quiere decir que las otras van a estar letsa. Oh. Primero es Universal. Pero la decisión que tiene, que tenemos nosotros y que tiene el colegio, es de que y, con perdón, oyecito, Jaime, el hijo mío, Universal lo estafó, le robó más de 10 mil pesos, es, es, o, o sea que ellos tienen razón, el porque yo soy testigo de eso. Sí, Contigo. sí, sí, ella, esa es la peor de todas las heredas, o sea, está la, la que más maltrata a los pacientes, la que más niega los derechos a la población a recibir intervenciones que están en el plan básico de salud. Le voy a poner un ejemplo, el tratamiento de la hipertensión y la diabetes están garantizados en el plan básico de salud. Y debían dárselo el 100%. Nunca se lo han dado a la población. ¿Qué? No. Y esa es la peor. Las otras tres, aunque sea, tienen programas para allantar. Humano, ni si, eh, Universal ni siquiera tiene eso. ¿Qué? Humano es la que más niega código. Humano es la que, eh, digo, perdón, universal. universal es la que más niega co, eh, eh, código. Es la que menos paga. De tal manera que... Te estoy hablando, 52 sociedades especializadas se pusieron de acuerdo para decir, vamos a empezar por humanos, por universal. universal. Pero la demás tienen que saber que a todas le va a tocar. ¿Y, y, y Senasa, ¿qué es el, el seguro de, de, del, del Estado? Nosotros lo hicimos para que la población tenga idea. Hace una semana, nosotros tuvimos una reunión, como les comentaba, con la Cisarrín, en la que estaba la Dida estaban funcionarios de, de la Seguridad Social del Gobierno y estaba en la propia ARS, tanto del lado de ADAR como de ADIMAR. Saben que hay dos asociaciones, la de la grande, sí. que son ADAR, y la de la más pequeña, que son eh, ADIMAR. Yo le decía a ellos, para que ustedes vean la estafa, la lógica del seguro es que mientras más afiliado tiene, más beneficio. Busquen los estados financieros para que vean que la pequeña tiene más beneficio que la grande. Home. ¿Por qué? Porque la grande... Trafican con la información, la grande distorsionan la contabilidad para decir que, no tienen, que tienen pérdida para que el Consejo todos los días. ¿Y por y, qué los gobiernos entonces, sabiendo que eso es una estafa así a la clara, no toman medidas? Porque aquí, desde el año 1997, como recordarán, eh, con el gobierno de Leonel Fernández, se inició el proceso de privatización de todos los servicios y las empresas públicas. Todo se encareció, el objetivo de esta privatización era enriquecer a estos grupos oligarcas de República Dominicana que ya venían incursionaron en el tema de la salud, pero no de la magnitud, porque no solamente han logrado tener que el 50% de todo lo que aportan los trabajadores va a los bolsillos de esta R.S. sino que en pensiones han logrado múltiples modificaciones a la ley de tal manera que en los próximos ocho años hemos calculado que van a recibir 262 mil millones de pesos Usted, de los eh, fondos eh, eh, de ¿cuál pensiones. ¿Cuál fue su posición en un debate que hubo, que todavía se mantiene, en cierto modo, sobre la devolución por lo menos de un 30% de los ahorros de los trabajadores en la AFP? Nosotros ahora estamos en que se lo devuelvan todo, pero eso no sirve. Ese sí. sistema no sirve para nada. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Aquí actualmente, actualmente... Eh, la, el los fondos de pensiones están perdiendo dinero a los trabajadores ¿Por qué? porque los fondos están pagando en promedio 9% y los trabajadores le están dando a la FP el 1.2% y la inflación es de un 9% de tal manera que hoy tener dinero en el fondo de pensiones es estar perdiendo dinero nosotros que en principio habíamos planteado eliminar este, este sistema de capitalización por un sistema de reparto, hoy ya estamos convencidos como en Chile. ¿Qué fue lo que hicieron los chilenos? Que le devolvieron el dinero a la gente. Porque Pero los chilenos. chilenos ahora quieren copiar el modelo inglés. Bueno, es que todo el mundo está de acuerdo con, no el inglés, el americano, sí. el costarricense, el panameño, el argentino, el que, tiene el, el, que tiene lo, lo, el que tiene el Estado aquí. El que tiene el Estado. El que tiene el Congreso. El que tiene la superintendencia de, de, banco. de banco, el que tiene el, eh, los jueces. Correcto. ¿Cuál es el sistema de reparto? ¿Qué? Que un trabajador sabe que cotizando durante 20 años va a tener una pensión segura de X cantidad. El mínimo, es 60% bien. del salario que usted gane. Actualmente, con los niveles de rendimiento que tienen los fondos de pensiones, una persona que cotiza durante 30 años no logrará alcanzar una pensión que supere el 20%. De ahí que el movimiento que hoy encabezamos en el colegio médico está demandando que eliminar la ARS y la FP. O sea, que se dediquen a negocio privado, que la ARS se hagan como antes, que vendían planes privados. La marcha que hay propuesta para mañana va en esa dirección. En esa dirección y la que... Usted, esa es la de San Francisco en Macorís, pero igual la del día 2 en Asua también va en la misma dirección... De no más ARS, no más AFP. ¿Y qué respaldo han visto en la población? Bueno, aquí todo el mundo está incómodo con la ARS y con la AFP. Todo el mundo. Y en el 33, cuando se cumplan los primeros 30 años de haber iniciado el fondo de pensiones, la lucha será mayor. ¿Por qué? Porque ahí la gente se va a dar cuenta que todo fue una estafa. Que la mayoría del que cotizó a los 30 años no tiene derecho a una pensión. Y el que logre una pensión, ya todos los cálculos están hechos. No superará el 20% de salario. ¿Cómo va a ser? Entonces, una cosa así, el único camino que hay que hacer es eliminarla, porque el derecho a la pensión y a la salud no se debe discutir. Ese es un derecho constitucional. ¿Y usted cree que bajo el dominio de los partidos que han gobernado y gobiernan en este país se pueda lograr ese cambio? Bueno, eh, no se va a lograr, no se va a lograr, pero el movimiento sí puede llevarse la ARS, la AFP y a los partidos también que defienden ese modelo. Doctor, ¿a qué se debe que estos partidos que se consideran eh, muy conservadores, incluso muchos que se decían liberales, han abandonado posiciones liberales y se abrazan a posiciones ultraconservadoras, han abandonado eh, eh, eh, y abrazado posiciones reaccionaria, pero sin embargo mantienen el apoyo de la mayoría de la población, de la población votante y, y los partidos con ideas progresistas se le hace difícil hasta sacar un regidor, ¿a qué te atribuye eso? Fíjate, yo creo que hay dos elementos que van a cambiar ahora en el 24 en primer lugar hay que resaltar que todas las encuestas dicen que el partidismo en República Dominicana pasó de una fase como tú señalas, liderada por el PLD y el PRD que eran partidos que la población identificaba como partido con grandes vinculaciones con los intereses de la población y se diferenciaba del partido reformista que era el partido que se relacionaba con la oligarquía correcto al, al PLD y el PRD y PRM y fuerza del pueblo hoy convertirse en partido de la oligarquía la gente prácticamente abandonó esos partidos. No, ¿Qué pero te quiero eh, lo decir? Que, lo que vemos es que ellos tienen sí, todavía el control de sí, la población. vamos a ver. Eh, y, que, y, que esa, y, que, y que esa cúpula de esos partidos, eh, eh, con pequeñas dádivas y, y, y, y cosas eh, eh, estériles, ¿lo mantienen soyugados, lo mantienen, este soyugado, lo mantienen mira, bajo su herida? Mira, eh, en el año recientemente nosotros tuvimos acceso a una encuesta donde el 50% de la población está dispuesta a votar por los partidos, por las ideas progresistas, es decir, por la izquierda o por centro izquierda. Solo el 50% votaría por la derecha. Tanto derecha conservadora como centro derecha. El 32% de la población dominicana no votaría hoy bajo ninguna circunstancia por esos tres partidos. O sea, ¿qué es lo que te quiero señalar? Que hoy en día la gente sabe que esos tres partidos representan los mismos intereses. ¿Cuáles son los intereses? La de la oligarquía, la de la corrupción, la del narcotráfico, la del robo. Esa es la convicción que tiene la gente. Ahora, ¿qué va a pasar en el año 2024? Yo creo, y al menos estamos apostando a eso, de que aquí se va de un susto en el año 2024. Sí, no le quepa la menor duda. O sea, todavía muy temprano. En la propuesta como la nuestra, necesitan trabajarse mucho para que la población la conozca, primero, para que la población se sienta identificada con, con los planteamientos que hacemos. Pero a nosotros no nos cabe la menor duda, y usted lo verá, se lo estoy diciendo hoy, hoy, 25 de octubre, anótelo. Pero yo he visto, doctor, que en Centro y Suramérica y todos esos países... La izquierda o gana presidencia y si no gana presidencia gana muchas senadurías y muchas diputaciones. Aquí va a pasar Aquí, eso. ¿Aquí usted cree que va a pasar? eso. Sí, va a pasar eso. Aquí ya el modelo de partido tradicional ya se agotó. ¿Por qué? ¿Por qué se agota? Porque ya no hay contradicción entre ellos. Ya usted habla con 10 personas y 7 le dicen que son lo mismo los tres. Lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, patria para todos. Alianza País, Narciso Sacón de una serie de dirigentes y personalidades de izquierda y progresista, están divididos. En esos países se unen. Aquí sí. Incluso hasta se unen con, hasta, por ejemplo, Petro. Petro se unió con gente que combatió. Lula ahora lleva de candidato vicepresidencial a un conservador. Entonces aquí la izquierda ni siquiera es capaz de unirse entre ellos y, y la gente ve U eso. Usted verá que en el 2024 usted va a ver la izquierda unida. ¿Seguro? Oiga, lo estoy diciendo, anótelo. Ahora. ¿Qué pasaba aquí en el tiempo? Que había mucha confusión porque todos sabemos que el PLD, ya como última fuerza, fue el principal contricante en términos de aspiraciones de la gente si el PLD se vendía como un grupo progresista. Hoy en día nadie cree eso. No, eso es verdad. Ya. Dígame... ¿A quién va a creer la gente que es antítesis del PRM que no sea a patria para todos o a los grupos progresistas? Entonces, óigame dos planteamientos que voy a hacer públicamente aquí en San Francisco de Macorís. La izquierda irá unida y la izquierda le dará un susto a la derecha. ¿Cómo? En el 2024. Bueno, yo voy a anotar eso. 25 Anótelo de eso. 25 de octubre. Y voy a venir aquí al otro día de las elecciones para decirle... usted fue no, a pedacito! Te, para y decir... Momón y, y, y, y Juan de Dios, ya saben... Nada más que voy a venir que no sea Marte. ¿Y ¿Cuál es, candidato, cuál es el candidato a nivel de los pueblos, municipios y provincias tienen ustedes eh, eh, eh, en acción? Ay, pero ¿y aquí usted cree, cree que esas tres figuras no tienen posibilidades para ser grande candidato Pero no aquí. quieren cuarto porque no, el problema es que, es que aquí es con cuarto que este no, sistema funciona. De, ya, de, déjeme decirle. De, de, dígale que me dé un minutito. Petro eh, gastó, no. Petro Gato, el 7% sí. de lo que gastaron todos los partidos tradicionales. La, el único recurso que necesita un militante de izquierda para ganar unas elecciones es como nosotros le decimos. Mucha saliva. Un mensaje, y final, mucha un mensaje final. Señores, mañana a marchar por no más ARS, no más AFP. Y en el 24... Voten por nosotros, que vamos a cambiar.